Bueno, pues estamos una vez más en vivo y a todo color. Bien. Y les saludamos con mucho gusto, con mucho placer. Hoy en este nuevo día. Y somos sus amigos de hoy y siempre. Así es. Mi nombre es Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Sean bienvenidos todos, todos y cada uno de ustedes en este momento, en este tiempo que lo dedicamos al Señor y a usted para que usted sea bendecido por medio de la palabra y, y, y, y la fe aumente porque el Señor, Él es real, Él vive desde, por siglos de los siglos y vivirá por siempre. Amén, así es. Así Amén. es. Y miren, el tema de hoy va a ser tremendo. Va a ser tremendo. Está bien bonito para que usted Cría firme su fe en Dios. Sí, amén, así es. Vamos a sí es. tocando un tema por demás precioso. Esto ya lo hemos predicado nosotros en algunos templos en tiempos pasados. Sí. Hemos eh, predicado en la radio de una manera preciosa. Eh, hoy quisimos venir una vez más con ustedes y espero que venga a ser de ayuda y que venga a ser de bendición y que este lo, lo puedan compartir el tema de hoy enfermedad de Ezequiel es un pasaje muy bonito que se, se repite eh, en varias partes de las Escritura y pues vamos a estar viendo a través de eh, eh, ah, perdón, perdón, de perdón. De, de Reyes. Sí, voy por allá, okay. me equivoqué. Segundo libro de Reyes. Me equivoqué aquí de dedo. Ok. <ríe> eh, aquí también. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, del 11... De no, al 11. Alguno del 1 de al perdón. Perdón, perdón. Y ahí habla sobre la enfermedad de Ezequiel. Ok. Uh -huh. Esto... Uh -huh. eh, Todavía lo vamos ver en crónicas y lo vamos ver en Isaías, pero vamos a estar aquí usando el segundo libro de Reyes. Y déjeme decirle algo que es bien importante. Esto que aconteció puede volver a acontecer sí, un, una y mil veces más. Sí, amén, amén. Y claro cuando digo sí. mil, es que no hay límite para Dios no, no, no hay, no hay. ¿Por qué? Porque para Dios nada. Absolutamente nada es nada imposible. Nada imposible es para Él. Nada. Él acorta o alarga los días dependiendo de qué se trate y sí, de bien. quién se trate. Uh -huh. Y cuando digo de quién se trate, es que es ahí donde entramos nosotros como humanos ¿Sí? con nuestra fe. Amén, así es. ¿verdad? Entonces, así es. Eh, fíjense lo que dice la escritura aquí en el segundo libro de Reyes capítulo eh, 20 de los ¿no? Sí, y, y esto para que tenga una idea, uh -huh. más o menos, uh -huh. eso se escribió aproximadamente o aconteció de 710 ¿De a 713 años antes, de? antes de, de, Cristo. de Cristo. Sí, o sea que... O sea que, nomás imagínese lo que las escrituras nos dan, nos narran eh, como episodios preciosos de la vida de los Amén. hijos de dios aquellos que dios utilizó Amén, de una y tierra. otra y otra y otra y otra forma y aquí en segunda de reyes 20 del 1 al 11 empezamos con el verso 1 con el verso 1 bien eh, nos dice así de esta manera dice, en aquellos días ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amor, y le dijo, Jehová dice así, ordena tus casas porque morirás y no vivirás. Ah, qué tremenda sí. noticia, ¿eh? Sí. Tremenda noticia. Y pues sí. le dijo que este pasaje está precioso como para que lo tomemos muy, muy en cuenta para nuestras muy vidas. Sí. Porque aquí está hablando. Que le ordena el profeta Isaías, y dice, ve, ve, y dice que Ezequiel va a morir. Le ¿Ordena en su casa? Sí. sí, sí. Bueno, a, ahorita, una manera de cómo ordenar las cosas, pues que dejes un testamento, eh, sí, que dejes preparado cómo es? hace tu funeral que... que que, que, te te que te prepares con ¿sí? tiempo. La sí, preparación sí. con tiempo es importante. Eh, si quieres ser cremado, quieres ser sepultado, eh, lo que te va a costar. De... Y, y, me hace esto recordar ¿Sí? cuando, cuando mamá cuando todavía vivía. ¿Ah? Ella fue y escogió su casa. Ay, sí, yo la llevé. <risa> me dijo, mijita, llévame, llévame aquí a los funerales que están aquí chiquita. Dice, ¿sabes por qué? Le digo, pues, a ver por qué? Dice, pues, es que yo quiero, yo quiero escoger mi caja. Yo quiero eh, eh, que, que me guste la caja porque pues ya, ya muerto, ya no sabe uno. Pero y yo, yo, yo quiero ver mi caja y, y quiero ir a, a hacer ahí un, un, un contrato, un compromiso con esto. Digo, bueno, está bien. este ahorita, bueno, pues vamos, vamos, yo la llevo y la llevé. Y ahí es pues, una, una caja que ella le gustó. Exacto. Y bueno, pues bendito sea el Señor, porque pues, si debemos de, realmente estar preparados este, para cualquier momento. O sea, nuestra vida espiritual primeramente con el Señor, para saber a qué casa vamos a ir, a, a, a qué lugar vamos a ir. Exacto. y aquí en la tierra bueno, pues aquí lo que te guste y, y nada más aquí se va a quedar lo, lo material físico aquí se queda, lo que no se queda es nuestra alma nuestro espíritu se va con el Señor y sí, porque puedes vivir en una chocita puedes vivir en un apartamento o puedes vivir en una mansión sí, sí, pero sí, eso, eso, es eso se va a quedar aquí eso aquí se queda sí, es. ok es, entonces eh, es para empezar y creo que es un buen principio. Hay, hay que estar o sea, bien Preparado. consciente de, de, de lo que estamos viviendo ahorita también, Ajá. que no sabemos el, el momento en que Dios nos llame no o que nos toque y no sabemos. Entonces la preparación tiene que ser en vida. Así es. Así es. Así es. Eh... Yo creo que nuestra hija, la que es la menor de, de los cuatro hijos que tenemos, es la única mujercita. Sí, así es. Fíjate, precisamente ella, eh, eh, ella su ella negocio es, es eso, precisamente, sí. ayudar a la gente uh -huh. a preparar para el momento. Para los, sí, es que realmente ahorita ella ya ha tenido ah, ya ha tenido muchas experiencias con el... el, el poco tiempo que lleva, porque no no tiene mucho, apenas un, un poquito antes de que empezara esto del COVID, Ajá. antes de que empezara ella, le, le ofrecieron, verdad, este, que, pues que si no quería ella servir, es participar de esta manera, este, para hacerle ver a la gente lo que tenía que hacer, eh, que estuviera preparado sus funerales antes, antes de, y que sus familiares no estuvieran batallando a la mera hora que no saben qué hacer. Y es que normalmente la mayoría de la gente no está preparada. Entonces, este, hay que prepararlo mentalmente y espiritualmente, espiritualmente y, y ella los lleva primeramente a lo del espíritu y luego lo demás. Así sí. de que Exacto. bendito sea el Señor. Entonces, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué orden está dándole aquí el señor a Ezequiel que vaya y le diga a Ezequiel? Así es, así es, una orden así. Te lo digo a ti para que tú veas te lo digas. ¿verdad? Tremenda. Entonces, Tremenda. vámonos al verso 2. Bien, entonces el 2 nos dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo. Mire, creo que quedan un poquito grandes estas letras aquí para que las podamos ver con claridad. Entonces él volvió, ¿qué es cosa? Su rostro hacia donde? Hacia la pared. ¿Y qué hizo? Y oró a Jehová. Y le dijo. Ajá. Y le dijo. Y le dijo y oró a Jehová. Uh -huh. Cuando le dan la nota esta, o la noticia esta, no se puso a llorar, no, no, no se puso a orar. A orar. A orar. Y puedo llorar en la oración. Sí, sí, claro. Porque sí. E eso es pues, realmente normal. Sí. Cuando tú lo haces con pasión, pueden seguir tus lágrimas uh -huh. Y te digo porque a mí me ha sucedido. Sí, claro. Entonces, mi amada, mi amado, no es raro que eso pueda suceder también a ti. Uh -huh. Entonces, Así por es. eso este mensaje... A mí me encanta por porque, porque el contenido que, que tiene y el mensaje que nos da Dios a través de este pasaje. Exacto. Y veamos un poquito más ahora el verso 3. Uh -huh. Dice el 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que, de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequías con gran lloro. Fíjate. O sea, Vemos varios puntos aquí. Le dice al Señor, te ruego. Te ruego, te ruego. Te ruego. Y que, le, y que hagas memoria. Uh -huh. Ah. Quiere decir que tenía buen testimonio. Sí, sí. ¿verdad? Fíjate la, la importancia de, de, de tener este testimonio delante de la ti Sí, sí, buen testimonio y que le dice, y que he andado delante de ti en verdad, wow, amén, amén en verdad y además dice, con, con corazón. corazón ¿cómo andas tú mi amada, cómo andas tú mi amado delante del altísimo? Sí. ¿cómo andamos? Eh? Mi pues sí. ¿cómo andamos? Y, y dice aquí, y que he hecho las, las cosas, cosas que te agradan Qué tremendo el que mensaje que le está diciendo aquí, Ezequiel, es al Señor. Y le dice, te ruego que, que, que lo recuerdes, eh, porque yo he andado derechito delante de ti. Así es, así es. Y su reacción fue, y lloró, Ezequiel, con gran llor. Con gran llor. Pero no de, de dolor, de amargura, de desesperación, no. Sí de gozo donde estaba diciendo las cosas al Señor pues haciéndolo así como, como él lo, lo sentía como, como él lo estaba viviendo sí, y había estado viviendo su vida delante a del Altísimo y mira la, la, la, la pies me pone chinita como dice como de gallina así uh -huh. este de que he con íntegro el corazón y que he hecho las cosas que a ti te agradan y miren, sí. yo creo que lo mejor que uno puede hacer es tratar de agradar al Señor y que en todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, que sirvan para agradar al Altísimo. Sí, exactamente. Que sirvan para, eso, para agradar al Altísimo. Y miren, humanamente somos faltosos. Sí, humanamente. Sí, sí humanamente, claro, somos faltosos delante del Señor. Pero cuando ya nos ponemos en esa posición como Ezequiel, podríamos decirle nosotros también al Señor, haz memoria señor, de cómo he andado delante de ti. Haz memoria, Señor. Y te pregunto una vez más, ¿tú podrías decirle esto al Señor también como Ezequiel? si sí, mi mamá tú lo podías hacer tú mi amado también lo podías hacer miren muchos siervos han fracasado muchos hermanos en la fe han fracasado sí. y se si han ido al mundo así han ido a ser peores que, que lo que eran antes sí. ¿Por qué? Porque no hubo esa relación íntima con Dios de la manera como nos lo está diciendo aquí la escritura de Ezequiel. Sí, es. Y es por eso que han fallado. Uh -huh. Pueden arrepentirse también. Sí, claro. Y pueden enderezar su, su, su camino. Así es. Pero qué hermoso es poderle decir al Señor. Señor, tú conoces todas las cosas, recuérdate cómo yo he andado delante de ti. Sí. Mi amada, mi amado, si estabas buscando cómo orar a Dios, aquí Ezequiel nos ha dado un panorama amplísimo de cómo debe ser nuestra oración y nuestra condición y conducta delante del Altísimo. Sí, verdaderamente que este. Tiene que haber una convicción y una sinceridad este, tremenda delante de, del Señor, ¿verdad? Como nos, nos habla ahí en, en Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, Así porque es. es necesario que el que se acerca a Dios crea que le, que hay, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. Y ahí en Pedro, el primer de Pedro uno, de siete a nueve dice para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Amén. Se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestros amén. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, su palabra bendita. Mire, nosotros hemos eh, querido utilizar este sistema de presentarles la palabra y que ustedes escuchen nuestras voces, la de mi esposa y la mía. Sí, amén. Eh, conjugando o conjuntando las, los dos comentarios, el de ella y el mío. Y nos decía Jacinto Ajá. Eh, un hermano que conocemos de muchos verdad? años, sí, eh, que conocemos de muchos años de allá de desde de, de Reynosa eh, de, y pues de, años, eh, de, de muchos manito, años sí. eh, pertenecimos a, a una congregación en aquellos años este, cuando nosotros vinimos a los pies del Señor y que mela, mela, sí, precisamente es. el hermano Walter, que fue nuestro primer pastor, nos llamó de, de, de Monterrey, para, nada más para saludarnos. Ah, saludarnos. Eh, Dios bendiga, Dios para saludarnos. Y para preguntarnos, bendiga. ¿dónde están? <risa> ¿Dónde están? Los veo ahí en Facebook, pero, pero ¿dónde están? Sí, exacto. Eh, entonces, este y, y esto es muy hermoso, por cuando la gente recuerda lo que hace hecho o lo que y, estás haciendo y hubo, hubo esa amistad esa relación es muy bonita y me decía que eh, nosotros le decimos a, a cacho uh -huh. este eh, me dice que hecho fíjate que, que me gusta mucho como lo hace tu y uh -huh. este porque se se enlazan muy bien en los comentarios y sí, eso lo hacen sí. más ameno sí, claro, y bueno de eso sí, tratamos bien. de hacer las cosas bien hechas y que sean agradables para Dios amén, y amén. para los que nos amén. hacen el favor de, de ver y escuchar estos, estos materiales que, que estamos elaborando. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Amén. Agradar primeramente al Señor, al Señor y ser de agrado también de, a, tu voz, de digo, tu, perdón, a tus oídos y, y a tu vista con lo que nosotros presentamos aquí. Sí, así es. Entonces, amén. Amén. Pero aquí tenemos una manera bien clara, bien precisa, de cómo debemos de ser delante del Altísimo. Y eso sí, nos lo dice aquí, dice el aquí ahí en el 4. El dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Fíjense, muy Dios? bien esto, muy bien. Donde vivía era un rey, era un palacio. Sí, así es. Cuando él iba a la mitad del patio ya que iba de salida, ¿qué tanta distancia era, no, no sé, pero no era pequeño el palacio de seguro. Vino palabra de Jehová a diciendo, ¿qué le dice? Y bueno, a la mitad del camino. A la mitad, a la mitad del camino. ¿Y qué le dice? Verso 5. Le, le dice en 5, dice, vuelve y día a sequía. Príncipe de mi pueblo. Ya tengo ¿Este le llama. Príncipe de mi pueblo. Le llama Príncipe de mi pueblo. Amén, Amén. así es. Le llama Príncipe de su pueblo. Uh -huh. Y le dice así. Le dice así. Así dice Jehová, el Dios de David su padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Al Señor. Ya le estaba dando también esta orden. Uh -huh. Vas a tener que subir para agradecer. Bien. Así okay. es. Pero me gustan varias cosas aquí. dice el príncipe de mi pueblo. Uh -huh. ¿Qué le dicen? Uh -huh. El Dios de David, tu padre. Uh -huh. O sea que David también tuvo esa relación con Dios. Sí, okay. así es. Y yo le dije, yo he oído tu oración, yo Ajá. he oído tu oración. ¿Qué quiere decir eso, mi amada? ¿Qué quiere decir eso, mi amado? Sí. Que Dios sí escucha nuestras oraciones, Dios escucha cuando las hacemos Dios como Dios lo hizo Ezequiel. Ezequiel. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo hay que orar? Como sequía. Como Ezequiel, sí, sí, con, con el corazón sincero y humillado. Y no, y no importa que, que llores, si estás ahí eh, en esa devoción con el Señor. Ajá. Y además dice, y he visto tus lágrimas. Amigo. Y es cuando pueden salir las lágrimas delante del altísimo. Y Él las ve. Amigo. Quebramos también el corazón del Señor. Claro. Así. Así. Y cuando lo quebramos, es que lo actualizamos astraliza, para sí, sí. que Él también nos pueda dar una respuesta. Amén. Y qué hermoso es poder lograr este objetivo si necesitamos algo del Altísimo. Amén, así es. Así es sí. Y luego le, le dice, y al tercer día subirás, porque yo, como yo te sano, uh -huh. vas a ir a, a, a, a mi ir casa a para que me des honra. Glorie, y así es, así es. Gloria al Señor. Entonces, mi amado, mi amada, aquí tienes un gran ejemplo de cómo debe de ser nuestra oración delante del Altísimo. Sí. Esto Amén. no es un pasatiempo. Es. No, no, no, no. Esto es algo serio. Así es. Es algo que a Dios le agrada cuando lo hacemos como lo hizo Ezequías. Amén. Por eso es bien importante que nosotros que creemos en el Señor y que Amén. nos interesa tener esa Amén. relación busquemos tener una relación como lo hizo Ezequiel Amén, así es así es entonces mi amado, mi amada y sí, porque este sí ahí, ahí en Juan Juan 14 nos habla verdad este, del, de las promesas del Espíritu Santo Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo robaré al Padre y yo dará otro Consolador para que esté con vosotros por siempre, Ajá. siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pues sí. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Amén. Por eso, esa relación con Dios, mi amado, mi amada, es a través de la enseñanza con la Palabra Amén. Miren, es bien importante y eh, pues decíamos eh, en, en uno de los videos anteriores que vamos a hacer un, un, un video más sobre el leer y el escudriñar sí. qué es lo que estamos haciendo sí. aquí que eso precisamente estamos leyendo pero estamos escudriñando para sí. ir más a la profundidad del mensaje que Dios nos está dando. Sí, amén, así es. Y esto es, no solamente es leer el pasaje, sino el escudriñarlo, es sacarle Ajá. todo el juguito a, a eso que estamos sí, tratando sí, de, de entender y, y tener el, el discernimiento para poder nosotros este, entender, saborear. saborear lo que el Señor nos, nos está hablando, nos está diciendo. Y, y, y nos dice, y no os dejaré nos vendré, vendré a vosotros. Ajá. Y todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria al Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Amén, así es. Bueno, vamos al verso 6. El 6 dice, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a david mi siervo gloria al señor Fíjate, hasta dónde repercutía hasta david ya david había fallecido entonces pero dice voy a añadir 15 años más 15 años más gloria a dios y desde que se supone que no se sea pollito Sí, ya, estaba ya, ya estaba grandecito. Como nosotros no lo sé, pero ya estaba grandecito. Sí, ya era grande Pero le estaba agregando 15 15 años más. 15 años más, así es. Y, y te voy a librar a ti y a la ciudad. Así es. Eso es nomás para que nos demos cuenta, mi amado, mi amada, por eso el discernimiento o el, el escudriñar, las escrituras. Amén, amén, así es. ¿Por qué? Porque dice aquí, voy a, a, a liberarse a ti y a esta ciudad. Y puede ser tu familia, puede ser a los tuyos, puede ser a donde tú convives, ahí o donde tú vives, sí, de sí. la mano del rey de Siria, o sea, de, de manos del enemigo. De mano del enemigo. Okay. Sí, y empararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Entonces, Dios, señor. cuando Dios hace memoria uh -huh. de sí. nuestro pasado uh -huh. o de nuestros antepasados. Uh -huh. Qué hermoso es mi amada, mi hermano, mi hermana, que el Señor nos dé ese tipo de revelación a través de la Segura Escritura. Amén, amén, amén, así es. Quiere decir que ser en el Señor no es ni casualidad ni tampoco es yo. No, no, no es. Siempre va a es, haber un propósito. Es, es, es un tesoro muy grande estar en, en el Señor. Entonces, no vuelvas nunca jamás atrás, sino continúa, sigue adelante. Sí, Verso 7. El 7 nos dice, y dijo Isaías, toman masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿No Un remedio razón? casero, 100% y natural. Sí. sí. ¿Dónde sí. estaba la llaga? No sé. ¿De qué tamaño era? No lo sé. ¿Quién sabe? pero estaba condenado a morir. Sí, sí, estaba condenado a morir. Y entonces, tomó, dice, toma masa, masa de hijo, uh -huh. yo me lo sé comiendo los higos pero nunca he hecho masa con higo <ríe> Sí. Y tomando la pusieron sobre la llaga. Y, y sanó gloria al Señor, alabado usted, masa, de el hijo. Señor, masa de higo Así que si hay alguna llaga por ahí en tu cuerpo, o en alguien de, Ay, de que mamá, tú conozcas. Pues que si también tú haces lo mismo y sucede lo mismo. Amén. Ando en fe en el nombre del Señor. Qué interesante ese pasaje. Me encanta. Me gusta. Es precioso. Y por eso lo vuelvo a retomar para hablar de ello. Es precioso. Entonces, mi amada, mi amado, pon cuidado buena atención y comparte, sí, comparte, y comparte este comparte, video, porque sí, sí. a alguien uh -huh. va a ayudarle y a servirle. Claro que sí, claro que sí. Y vamos a apurarnos un poquito más. El 8 dice, y Ezequiel había dicho a Isaías, que señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? estaba preguntando qué uh -huh. señal tendré de que... y no es que estuviera dudando no, no, no, es que tenía de... más una señal es que una señal, que ¿Qué que señal sí. para hacerla para sí, no desubicarme bien, le dice qué es lo que yo tendría que ver qué señal tendría de, de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día Fíjate qué, qué, qué hermoso es el poder tener una revelación una revelación de qué puede suceder. Ajá. Y miren lo que pasa aquí en el verso 9. Viene, dice, respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y es ahí una pregunta. Como diciendo, ¿qué es más fácil? ¿Que avance la sombra del sol sobre la Tierra? ¿O que retroceda? Sí. Y habla aquí de 10 grados. De 10 grados. ¿Cuántos son 10 grados? No lo sé. No lo chequé. Pero 10 grados. Pero 10 grados son 10 grados. Ponlo a minutos o ponle a... Uh, no sé al tiempo que tú quieras uh -huh. pero el sol va corriendo constantemente su sombra sí. nunca retrocede uh -huh. nada más avanza, avanza y va avanzando tanto en la sombra que llega el momento que se hace de noche sí y pero es que, que retroceda y es, no sí, y es que es el, el, el movimiento de la tierra sí ¿verdad? es que la tierra tiene dos, dos movimientos Ajá. uno es, de, de, se va trasladando Ajá. alrededor del sol sí. y la otra es la rotación, la rotación. entonces aquí que acontece, me supongo yo que fue la rotación la que se detuvo y se retrocedió Ajá. ¿verdad? ¿por qué? por lo que vamos a ver Ajá. verso 10 dice y Ezequías respondió Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Exacto. Uh -huh. Porque lo que ya pasó, desde de, de sombra ya pasó. Sí, pues ya, ya pasó. Pero que retroceda, pues el mundo tiene que, que regresar un poquito. Ajá, ajá. O sea, es, Eso, es un grado. Sí. Uh -huh. Y hay estudios científicos que hablan al respecto Sí. Si no, buscan ahí por el, el internet seguro que van a encontrar algo. Ajá. De que faltan esos, esos, eh, esos minutos. Grados, esos grados. O, o esos grados. Ajá. Y es que en 713 años antes de Cristo aconteció este, esta situación. Sí, sí, sí. Piensen además lo, lo maravilloso. Y a la rotación le faltan esos segundos. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor lo que tuvo... Sí, sí, sí. Entonces, ¿habrá algo imposible para Dios? Mi amado, mi amada, no lo hay. No, no, nada imposible hay para él. Nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues creer, creerle a Dios, creerle. tener fe y enseñarnos a orar como es correcto, de una manera ardiente y ferviente. Amén, amén, amén. Así es no, no, no. no pedir, ay, oren por mí. No, no, tú hazlo ah, no, también, por favor. Lado, a ver, lado. enséñate a orar cada quien es lo personal enséñate a orar e incluso enseña a otros sí. también a hacer lo mismo a orar y a orar con, ese, con esa fe con, con esa, esa confianza fe. con ese fervor y que imagínate donde todo el mundo empezamos a orar como corón ese quieto sí. nomás imagínate qué sí, clase sí. el mundo tendríamos no, pues. Algo el COVID. Me no, hombre, ya no existía ya ya ningún COVID. Sí, no, no, no nada. No existía me ningún conflicto me... en el mundo. Pero qué es lo que está pasando en, el, en nuestro mundo el día de hoy. Sí. Porque no estamos orando como Lo suficientemente con, con todo nuestro corazón, con todo nuestro anhelo y con una, con una fe grande, como nos dice ahí en Hebreos 11.1. Bueno. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción, y la convicción de, lo de lo que, que no se ve. se ve, de lo que no vemos. Entonces, mi amado, mi amada, ¿estás comprendiendo mm. lo que te estamos diciendo? Yo espero que sí. En que y espero ser. en el Señor, Los esperamos vengan. en el Señor que tú pongas en acción ese tipo de fe. Amén, así es. Que lo pongas sí, en, en práctica. Y miren, aquí tienen un reloj de, de, de, de, de sombra. Ese triangulito que se ve ahí está dando una sombra. Y al ir recorriendo en la rotación el, el sol, pues la sombra va, va va declinando. Va declinando, sí. se, va, se, va se, va moviendo, se va moviendo. entonces va Eso... Eh, es un dibujo, no sé si así eran o no, uh -huh. pero es un dibujo de, o es una foto de algo que, que sí existe o existió en algún lugar y pues alguien puso esta foto. Alguien la tomó. Uh -huh. O es un dibujo que, que hicieron. No lo sé, la, la verdad. Pero yo lo vi en internet y lo tomé. Entonces, sí eh, pero así es como podemos ver lo que es el reloj de acá. Sí que era una, un, un triángulo eh, con una punta más larga que era la que iba marcando los grados los grados, los grados donde el sol iba avanzando uh -huh. y Ahí era bien. como usaban el tiempo también se inventó es. después el reloj de arena eh, y ahora los relojes electrónicos que hasta te dicen si estás caminando o estás caminando cómo Perfecto. está tu presión cómo está eh, órgate, ya es una cosa tremenda eso uh -huh. entonces, pero ya en la antigüedad y muchos sí. años atrás la gente también pensaba en, en cómo estar más superados sí, así es. así e inventaron es. ese tipo de reloj exacto, exacto ok, así es y para finalizar, 11 entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá diez grados atrás, quiere decir que tiempo? la tierra se murió, sí. así, fácil y sencillo, Amén. no hay así otra es. manera de cómo verlo, así es, y si no busquen en, en la internet o si tiene usted alguna enciclopedia o algo, eh, ahí van a poder quizás encontrar si la tierra retrocedió. Uh -huh. ¿Sí? Hay datos en que hablan de esto de que sí, retrocedió. Bueno, me pregunté, mira, a mí, a mí ¿eh, ¿en qué parte dice? Bueno, lo, lo que le puedo decir es que la Biblia lo dice uh -huh. y es verdad. También, también así es. ¿Lo creas o no lo creas? <risa> sí, sí. Entonces, dice que había descendido en el, en el reloj de acá 10 grados atrás. Así es. De lo diez que ha avanzado, dragos. Sí. retrocedió 10 grados. Sí. Los minutos que han sido, pero re retrocedió. Amén. Sí, no, para el Señor nada, nada, nada es imposible. Eh, o sea, Él él tiene todo todo en sus preciosas manos. Así es. Eh, entonces lo, lo que necesitamos, la, la, la humanidad y los que conocemos del Señor, estar... Eh, bien, bien sometidos a su palabra, en, en esa fe grande y poderosa que el Señor nos, nos ha dado, este, para que vivamos eh, todas las todas las promesas verdad que, que tenemos en la Biblia y tenemos en esa fe y en esa confianza como no, nos nos habla Salomón ahí en el Salmo 91 verdad que este precioso Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo, que dice, morará con la sombra del omnipotente. Okay. Eh, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del la, cazador, de la peste destructora. Y, y cómo está ahorita el, el mundo. Verdad, con sus plumas se cubrirá y debajo de sus almas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la autoridad. Como ni, el diablo le Exacto, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. En esa fe y en esa confianza que el Señor nos está cubriendo ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa ¿verás? la recompensa de Dios porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación y no se sobrevendrá mal, ni plaga tocará sus moradas así que ya saben que es con el con este virus que anda ahí sí, estoy sí. quitando virus así es, así es enseñémonos no, a orar de, no, no, no, no, de tal no, no, no, no. forma, de tal manera que Dios nos escuche para que estos virus ya no lo hagan más daño amén. Amén, sí es. que y cambia del... a los gobiernos y que tengan sí, que cambiar y sí, sí, que el toque, toque sus y que las vidas que de quienes amén. están en, en la posición de, de, de mando de un país que Dios mueva esos corazones sí, amén Así o es. que lo Sí, sí el, el, el, el, Para el Señor no hay nada imposible. A que hacer. Así es. Entonces, mi amado, me manda. yo espero que analices bien este video y que le puedas sacar provecho y que lo puedas incluso recomendar. Eh, si llega el momento de orar. Vamos a orar. Padre Santo, mi Dios eterno, mi Dios maravilloso, mi Dios de amor y de poder y de toda gracia y majestad. ¿Cómo no darle gracias, gracias, Señor? Y hemos visto, Señor, su mano de poder en muchas formas y en muchas maneras. Porque para hacer nada, absolutamente nada es imposible. Los años que hemos pasado en las radios, Señor. Nos han mostrado que para usted nada es imposible. Porque la gente nada más escuchando, solamente Señor, escuchando, recibía Cristo, Cristo. la bendición. Ahora con esos nuevos medios, ya están viendo también y escuchando. Pero Padre Santo, use sus materiales. Para su bendita honra, gloria y alabanza Porque ahora ya quedan grabados, Señor. Después de que lo estamos haciendo en vivo. se han grabado Y ahí están, Señor. Para usarlos en cualquier momento. En cualquier instante. Y siempre van a ser. Como si hubieran hecho en ese instante. Santo eres, Y Padre Santo. Bendiga. A quien se atrevan. A ver, vida, a ver y a recomendar o compartir es estos ser videos señor. Sí, señor. premio sí, sí. dándoles también a ellos una respuesta sí. a su necesidad y sí, Padre reprendiendo sí, toda sí. clase de virus, sí, toda, perucido, clase de perucido, sí, toda clase de enfermedad toda clase de que está allí molestando sí, de, de, de cada enfermedad o problema que estamos echando los hogares las familias, los matrimonios oh Padre Santo en el nombre de Jesús use nuestras vidas Señor y que podamos continuar Padre Santo haciendo esto y que podamos ampliar mucho más como lo hemos pensado y lo hemos meditado mi esposo y yo de tal forma, Señor, de que podamos estar en vivo constantemente. Y sí, señor. Sí, señor. Padre Santo, mi Dios eterno, mi Dios de amor, mi Dios de poder, gracias y y de toda majestad. Bendiga a quienes se atrevan a ver este video, Señor. Bendiga a quienes que lo están escuchando. Y Padre Santo, sí, sí, sí. y denles respuesta sí. a su necesidad en el nombre sí, que es sobre todo nombre sí, señor. el nombre el de Cristo Jesús y a ti te digo mi amada, a ti te digo mi amado ya le entregaste tu vida Señor ya le dijiste a Jesús que entra tu vida, que entra tu corazón no lo has hecho hazlo ah, no. deja que Dios sea tu Dios o recibir a tu hijo amado Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón y decirle Señor, cambia mi vida transformala porque yo quiero vivir como seguido. De una manera limpia, transparente, diáfana delante del Espíritu del Altísimo. Aleluya. Y para eso Aleluya. necesito que Jesús esté en tu vida. Recibele. Acéptale. Y permite que te ayude a cambiar el destino de tu vida. Para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén, amén, y amén, amén. Pues mira, mis amados, ya son 44 minutos, eh, ya bien, prácticamente bien. ya estamos en el tiempo ya de despedirnos, pero les queremos dejar esta lámina con, no sé, información, escríbanos. Claro, pueden escribirnos escríbanos. ahí por el WhatsApp, ahí está el teléfono, escríbanos si hay algo en que nosotros... El, eh, podamos ayudarle, oremos por su necesidad, simplemente escríbanos, o bien a hoy.oramos@gmail.com o bien a través de messenger también puede hacerlo, y, este, y nosotros vamos a apoyarle con nuestra oración, y pues le damos las gracias por suscribirse, y también le damos las gracias por compartir estos videos, y por pues, regalarnos un, un like, un, un me gusta, o bien una notificación ahí eh, en la campanita. Que el Señor le se bendiga grandemente, le amamos en el amor de Cristo Jesús y reciba el siguiente video. Abra ahí el, el su página, su, su Facebook, lo que esté usted viendo, escuchando. Así de que, gracias, gracias nuevamente y le amamos. Sus amigos, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos, sus servidores, y gracias, gracias por estar con nosotros y gracias por compartir y gracias también porque nos puedes escribir eh, la notificación pues para que sepas cuando Así hicimos es. un nuevo video bendiciones, bendiciones.